la de Dembow, Claro que sí, Bella sí, llegó sí, a cantar sí, los pepes. Sí, Dímele, señores, eh, ha pasado algo en lo urbano, vamos a hablar un poquito Otra de lo urbano vez. ya que Bella dice que nunca ha bailado un de voz. No, le gusta no que no ha bailado, no, que no sé ah, bailarlo, que no sé bailar de voz. Sale canción de Crazy Design. A ver. El, huevo, el cartón de huevo. El cartón. Yo no sé cómo no sé el... que Génesis me pone a mí a hablar de este hombre. Porque este hombre es papá. Pero es que mío. Crazy está pegado. Está pegado. El, el cartón. La gallina. Salió el yo cartón. Yo estoy ah, lo... ¿eh? En inglés, ¿cómo se dice que le ponga una demanda a otra gente? Y a... Lo no, Neto va a ser el único que va a llamar a quien creó la canción Gallina Curuleca para que la Mira, le manda crazy. aprovechate ahora que hay un tipo cantando eso. Le un robó país, el derecho de llano. autor Sale la canción de Crazy, mira, todo bien. Hay oh, cartón de huevo. Ey, ey el derecho de autor, esa canción no la ponga. Ay, ay, no la ponga. acá. Me ponen la foto y me pone la canción también. Sí. Y ese martirio. <risa> Bulín 47, que sale en el tema. Bulín lo llaman como una. ¿Sabes que Bulín es loco? <risa> Bulín Buleen... no sabía. Dije. No, no, bu... Bulín está tan loco y tan pegado y tan desorganizado que lo llaman ve y no sabía que era tirándole al alfa. Y lo metían en ahí, lo, enga engañado al siguiente bullying. Y explicó que no tiene ningún problema con el alfa. Que él se montó en la pista le porque le gustó la, ¿sabe, el coro? Sí. Esa es la rama de él. Uh -huh. Y explicó eso. ¿Qué pasa? En es una novela. Seki <risa> vicini el hombre más feo del movimiento, dice que no tiene problema con el alfa, pero que tampoco le tiene miedo. O sea, ay, que, oye, la que Sequi reyton. hizo la canción ahí. Mira, mira, mira, el Photoshop 3.0 <risa> el Alfa lanza video diciendo que está muy alto. Para ponerse a nivel de ellos. Claro que sí, que estamos ahí. en el Primera vez en mi vida que escucho al Alfa el, hablar con altura. Y el Alfa está, una gira claro. por Estados Unidos. Miren, eso, señores, señores. cuando usted hace una gira por Estados Unidos y lo hace, en, ¿cómo se llama? En un vehículo. En un bus de eso que es. En un bus de... En el bus de lo imaginado. Ajá. Que, <risa> bus así, de malo, usa Romeo. Sí, Romeo. Señora, Romeo es porque la gira está dejando cuarto. Claro. Entonces viene el otro que yo soy, de, soy amigo de, de Mono Coblan, un saludo, de Rochi RD. Rochi. Mi, mi, mi amigo Rochi se quiere meter en todos los líos. No. Él está pegado y tiene su público, lo guaguaguá y pegó una frase, pero Rochi no puede estar en TOA. Él quiere, me dice, opinar en TOA. como se puso el alcalde? Ay, ah, Dios. Rochi responde. Haciendo críticas al alfa. Ahí está lo que dice Rochi. Míralo ahí. El hombre se ha puesto humilde de antier para acá. Dice que, que no sonaría a nadie. Y tira un tollo. Que no supera a Trucho ni deja tu lo que Esa canción Trucho eh, es de... Kiko y Kiko y Kresi y Rochi. Es decir, que Rochi tentoa. a... ¿ah? No, no, Rochi... Y... y le están tirando porque ahí hay tres ponentes que le están tirando aquí pero para, pero tiene razón rochi te está tirando que él no tiene razón es que él no tiene Belén en entierro. sentido digo yo porque no es que no tiene razón que está sabemos vuelta... que rochi es más está pegado, pegado de aquí de aquí. este sabe. país es más pegado es rochi el más pegado es rochi sí. pero el alfa está en un nivel ¿Qué está eso otro como nivel? tú decís cómo te pongo cómo te, cómo te, cómo te ya, pongo el, el, el Alpha aquí y Romeo el alfa entre Rochi y alfa... Óyeme, el no, acabo alfa. Acabo mira, el alfa tiene un nivel que no hace paria aquí. Usted lo no. que en la discoteca Fulano. Pero al mira, alfa. pero mira, eso es en Estados Unidos. Eso es en Estados Unidos. Entonces. Ya se está tornando como un poco ridículo todo tigre tirarle como a la Alfa ¿Tú no crees? Mm. Seiki Vicini, Crazy mire, Miren Ta eso Tal vez le, le afecta a la manera en que Alfa quiere promoverse Porque el Alfa cada vez que sale de un comentario Dice, sí, porque... yo soy el que está más pegado en el RD Y hay que hablar conmigo Y que un regalo de cosas Tal vez sea <risa> esa forma de él hacer Mira, usted usted es el número uno Le dijo a Crisco eh, Dije yo El que lo critica es porque cobra menos que usted no le ponga asunto que se atrasa. No lograste el sueño de ellos, que es grabar con el animal. A veces la EFA también, en sus comentarios. Eso es su pañoleo. Se nota un chingarrogante arrogante, y eso a la gente, como a, lo, a algunos artistas. Pero que. Es que, no, ¿cómo es que dice el problema es el con ellos dos. Porque sí. que, ¿Cuántos artistas urbanos no hay pegado? Y gente abatida que pudiera sonar con eso, y no lo hacen. Eso es Entonces, la, usted, la inteligencia emocional ah, ah, que ah, lo exactamente. hace. Exactamente. Ah, yo creo que Rochi, yo creo que le conviene más. Porque vamos por un ejemplo que nosotros hemos acabado aquí. aquí yo creo que Crazy Design no viene para este programa. Yo estoy claro, claro. Mire, Blanco se ríe, pero es verdad. Crazy Design no viene para este programa. Porque lo hemos acabado. Ahora, yo creo que al menos Crazy Design lo hizo mejor que, que Rochi. Porque Crazy hizo una canción que, aunque una canción infantil, eh, eh, tirándole al alfa, el cartón de huevo. Atención a... a, a, a de derecho atención de autor, a de derecho de autor. Al menos Crazy le tiró a él una canción, hizo una canción, pero Rochi, como una una doña, todos los días, comentando en Instagram y vaina, todo lo que pone el alfa. Si tú vas a tirarle, díselo una canción y ya, y sácale provecho, y sácale hasta le saca más dinero a eso. Pero todos los días hablando la misma vaina. Bueno. Eh, señores, vamos a una pausa Cuando retornemos El hombre más controversial de San Francisco Macorís a ver, Ese hombre, me dicen a mí Que en la mañana, Neto, hay que ponerle un seguridad Dios mío <risa> Hay que ponerle un seguridad eh. Líder, <risa> líder eh. el Líder Es fuego eh. Eh, Nuestro amigo eh, Lice, eh, Nuestro abogado que nos va a dar algunas luces Sobre el tema que al principio debatimos Y discutimos fuerte Pero ya vamos a hablar de... En, en, yo eh, quiero una jurídicamente foto. yo quiero una foto para las en redes cualquier en... contratico que me llegue ahí <risa> no, eh, toda la tarima de los campos de las patronales, <risa> ábreme con el abogado mío ahí por favor, <risa> vamos a la pausa Cotizado. <risa>